Siempre tratamos de sumarnos a la gente que nos necesita y a la gente que te necesita a vos del otro lado. Hoy nos salimos de Sunchales, pero nos salimos por una buena causa, nos salimos porque vamos a juntarnos todos para hacerle un poquitito más fácil estos días que están transitando y que para ellos son tan difíciles a la familia de Lucía Bravo. Nos vinimos al campo, nos vinimos a hablar con el papá. Lucía es una adolescente de 14 años, está transitando eh, por una enfermedad en este momento está internada en el Hospital Alacia de Santa Fe y nosotros no podíamos no eh, no podíamos ¿no? mirar para este lado para venirnos porque es una familia que necesita de la ayuda de todos. Esta ayuda eh, te la vamos a contar en un ratito, cómo podés sumarte y cómo podés hacer para hacerles un poquitito más fácil este momento a toda la familia como yo te lo decía. Nos vinimos a hablar con Juan, Juan es el papá de Lucía Bravo, que está internada en Santa Fe, te decía yo. A ella le detectaron un, eh, un tumor en el hígado hace un par de días nada más. Juan, bueno, vos me contabas recién la historia, un, un momento difícil para todos ustedes, nos vinimos hasta el campo y le vamos a contar a la gente, contale qué es lo que tiene Lucía, dónde está internada y la ayuda que le estamos pidiendo y por qué le estamos solicitando esta ayuda. Bueno, yo soy papá, como hijo de Lucía, Lucía... ...a través de un golpe le descubrieron un tumor en el hígado... ...que, que va, eh, se está analizando... ...se está analizando para ver qué clase de tumor es... ...ella por ahora sigue todavía en terapia... Eh, ...sigue todavía dormida... Eh, ...bueno, hoy nos dieron una parte médica que va de a poquito... ...va evolucionando para mejor... ...y bueno, los médicos ya nos dijeron que esto va para, para varios días mes, mes y medio, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es una ayuda para, para viajar, para la comida y bueno, mi señora, ella quedó sola ya por el tema del COVID que no se puede estar los dos, tiene que pasar uno solo en terapia y a la hora de visita, otros no dejan pasar ahora y bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es una ayuda de dinero para para, para viajar y bueno, y lo que sobra se va a donar al hospital. Perfecto. Juan, ¿cuántos días hace que le detectaron el tumor a Lucía? Eh, hará cosa de cinco días, más o menos, cuatro o cinco días que le descubrieron que tenía el, el tumor ese. Juan, eh, tu mujer está en Santa Fe y vos estás con los otros chicos. ¿Cuántos hermanos tiene Lucía? Lucía tiene cuatro hermanos más. Cuatro hermanos más, ¿de qué edades? Bueno, el Rocío de mayor tiene 23, después Marcelo de 18. No, Marcelo de 20 y Agustín de 18 y bueno, que viene Juan David de 16, Lucía 14. Un trayecto largo, sin duda queda un, eh, un andar eh, difícil de recorrer, pero que sin dudas vamos a poder entre todos. Nosotros les vamos a dejar a ustedes en la pantalla, lo van a poder ir viendo, las cuentas a través de las cuales van a poder ir sumándose cada una de las familias, cada una de las personas que quieran aportar a esta ayuda. Eh, son tiempos difíciles, pero son tiempos en los que la gente siempre está para ayudar. Juan, el, un mensaje para un mensaje para Lucía, un mensaje para la mamá, que seguramente van a ver este video. Eh, se hace difícil, vos pudiste estar con la mamá en estos días, pudiste acercarte hasta Santa Fe. Bueno, yo en ese tiempo que mi hija está internada, tuvimos una semana. Eh, yo me fui para allá para acompañarla a mi señora y estar con mi hija. Parábamos en el auto, no salíamos de la par de ahí porque la situación que ella estaba era muy grave, muy bajo el porcentaje de vida que le habían dado. Y bueno, íbamos, no iba y venía yo, iba y me quedaba allá para, para no tener gasto. Y bueno, me iba a bañar a la terminal, y pagaba ahí para poder bañarnos y bueno, hasta que conseguimos un lugar donde puede quedar mi señora, que se llama, que a través del hospital se llama Mateo Esquivo que tengo gente conocida de Tacular que ya tuvo hijo también internado ahí que ellos nos pasaron ahí a la información de ellos y bueno nos conseguimos ahí bueno Juan Lucía eh, es una adolescente 14 años eh, todos los que somos papás de adolescentes nos imaginamos cómo es eh, cómo es la vida de ellos pero contanos un poquitito cuál es la diaria dónde va la escuela bueno ella va a la escuela Raquel eh, es una nena que no tiene maldad, no tiene nada. Eh, bueno. Perdón. Está bien. Bueno, a todos. Simplemente esto entonces, pedirle a cada uno de los que están del otro lado que se sumen a todo aquel que pueda sumarse eh, a esta a esta campaña porque, como siempre, nosotros desde Sunchales Día por Día, desde la Ronda Vida y como papás nos sumamos y vamos a hacer todo lo posible para que este, este momento de la familia lo puedan transitar de la, de la mejor manera posible. Que puedan, por lo menos de la manera económica, porque el resto vendrá en la unión familiar y, y en el tránsito de los días. Sí, sí, muchísima... Bueno, ella baila por clore también, la, la, como es, las compañeras por clore nos están ayudando un montón. El intendente de Tacural, la intendenta de Raquel... Eh, nos están ayudando, Mucha, muchísima gente que ha orado y ha rezado de distintas religiones que a nosotros nos dio fuerza no, a ella también nosotros lo que necesitábamos en un principio no era plata, no era nada más que una bendición o un milagro para que ella se salve, así que eh, para mí es muy difícil tener que ver dejado a mi señora sola para no serle compañía en la situación que está ella que me tuve que venir, porque bueno, nos teníamos que mudar, también se amontonó eso también, eh, es muy difícil que vos llegas a tu casa y no tener a tu hija, y, bueno, son cosas que no se lo deseo a nadie, y bueno, que hay que soportar mucho, y bueno, pero todo eso gracias a la gente, gracias a la gente que está ayudando, eh, gracias a la familia de mi señora, a mi familia que son de fierro, que han estado con nosotros, para apoyarnos, así que... Para todo, para todo. Le digo siempre lo mismo, no me va a alcanzar la vida para decirle gracias. Gracias a todos. Gracias a vos por dejarnos sumar a esto, ¿sí? Y gracias a ustedes del otro lado, por supuesto.